Lecciones de un curso de milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles. El día de hoy tenemos la lección 145, que es el repaso de las lecciones 129 y 130. Continuamos con la preparación para la segunda parte del aprendizaje de cómo podemos aplicar la verdad. Empezamos el día alistando nuestras mentes para entender las lecciones que leemos y ver el significado que nos ofrecen. Alistamos nuestra mente por cinco minutos, abriéndola y limpiándola de todos los pensamientos que podrían engañarla, dejando que solo el pensamiento por el cual Dios creó a su Hijo y lo estableció como co-creador, llene nuestra mente y remueva los demás pensamientos. Este pensamiento es... Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Al hacer esto, ponemos a Dios a cargo de todos los pensamientos que recibamos hoy. Recordemos que solo la falta de perdón verdadero bloquea este pensamiento de la conciencia del Hijo de Dios. Después de tu preparación, simplemente di cada una de las dos ideas de hoy. La primera. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Y la segunda, es imposible ver dos mundos. Y luego, cierra tus ojos y repítelas lentamente para ti mismo. Durante el día, cada vez que el reloj marque la hora, trae a la mente el pensamiento central, nuevamente. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Pasa un momento de recogimiento con Él. Luego repite las dos ideas correspondientes al día de hoy, sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran estas lecciones para ti y deja que se reciban allí, donde se dispuso que fuesen recibidos. Y justo antes de irte a dormir, termina el día tal como lo empezaste, repitiendo el tema central, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y entrega tu mente a las dos ideas de hoy. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Es imposible ver dos mundos, para que así la paz que Dios desea para ti por siempre, y la cual es tu herencia, te envuelva.